Yo no sé hacerlo como nunca, porque siempre hago lo de siempre. Saco polla, paso a la mopa y luego invito a pasar siguiente. No me gusta agradar a nadie, siempre he sido un antisocial. Hemos pasado tres pandemias y todavía sin paturar. Yo, yo tengo pan porque no le gustan mis letras. Y eso que aún no he grabado. Lo que tengo en todos mis libretas. Espero que estén preparados, porque va a venir la Loco, toca vida loco, toca vida loco, cada día menos cuerdo, cada día más loco. Me voy a raper, me sabe a poco y ahora tiro para atrás. Yo soy un killer si pillo un bisque pa' buso ni ni No tengo miles, pero ve, dile que me puede igualar Se me ha quedado pequeño pues Loca vida, loco. Cada día menos cuerdo, cada día más loco. Yo no sé hacerlo como nunca, porque siempre hago lo de siempre. Saco, voy a paso la mopa y luego invito a pasar al siguiente. No me gusta agradar a nadie, siempre he sido un antisocial. Hemos pasado un tres pandemias y todavía sin vacunar. Yo tengo ya dos Band, porque no le gustan mis letra Y eso que aún no he grabado, lo que tengo en todo mi libreta. Espero que estén preparados, porque va a venir la tormenta y es que y así como G-SAU Solo mato